Ya Esta canción, cuando yo digo así se ríe la A, la A tiene que levantarse. ¿Dónde está la A? Usted va a hacer la A, tiene que. ¡Exactamente! Y así se ríe la E. La E, y así la I, la O y la U. Estamos facilito Entonces vamos a empezar a cantar esta canción que dice más o menos así y que esperemos que les guste. la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,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 las vocales, las vocales, son invitadas de honor Quien se cuenta chistes blancos y un nocturro de color para que vean sus invitados, que hoy están listos que voy Y así se ríe la A, y así se ríe la eh, Pero ríe más la I, porque se parece a mí pero no ríe la u. porque oh, no ríe la u? Tienen que ayudarme, ¿Tien tienen que ayudarme a llorar. Porque no ríe la u. ¡Ay! No, no, porque el burro ríe más que tú. La, la, la, la, la, la, ya la, la